Con un lápiz para escribir y un bote para pintar Así me escondo, así disfrazo la realidad Dentro de mí solo hay oscuridad Si no me tocas el corazón no, no la verás Y te aconsejo que es mejor que no quieras verla A mí no me pongas cachondo ponme vela Irasible, así es como soy Y a día de hoy aún mantengo alguna secuela Espera afuera, que bebo otra y salgo Eso que tienes en la mano voy a matarlo me puedo Sentar en el piso para ver si pasa Pero paso, que se me pase en casa Es un desfase, cada una de mis fases Vivo en una fiesta de disfraces Entiendo frase que me lance, pero hablo contigo y parece que hablo parse no sé si es justo pero es justo lo que vivo, pienso escribir hasta caer rendido, si le gusta a mis colegas pasa el filtro, y si no al menos se queda conmigo, esto es flow andaluz que te voy a contar, veces descendientes de Aderramán, primero. Escribe como yo escribía, segundo, escribe cada día y más, más, tengo tantas cosas que decir, que antes de decirlas probablemente vaya a morir, en fin, todo tiene su fin, pero no de todo se aprende, es así, de la vida aprendí, menos moraleja que chiste, aún no sé si eso es bueno o triste, demasiado buitre y muy poco cine, y yo solo quiero que quiten el toque, el fin de...